Hola familia, regresamos con estos tutoriales básicos. En este tutorial voy a explicar cómo podemos retirar nuestros UPEX del Sparks Exchange. Si no han visto mi video, les enseñé cómo pueden entrar a esta página para que renten sus Sparks y ganen UPEX o para que les renten Sparks a otros jugadores para terminar sus propiedades pero ahorita lo que vamos a hacer es vamos a retirar nuestros fondos porque los vamos a necesitar durante la apertura de Las Vegas, para eso lo vamos a necesitar. Musi Jack acaba de mandar un mensaje a todos que por favor le vayamos a esta sala para retirar nuestros fondos porque va, él va a viajar a Las Vegas y no va a tener tiempo de estar haciendo estas transacciones. Así es que vamos a ver cómo se hace esto. Aquí está la sala, pero en el mensaje, si la aprieto aquí, me va a llevar automáticamente y dice que le demos a la campanita. Vamos aquí. Como ven, ya estamos en la sala. Esto fue ayer. Ah, miren aquí. Si le doy a la tarjeta, de crédito me va a decir mi balance. Si le doy a la campanita, le va a avisar a Jack que, por favor, necesito mi dinero. Uh, tenemos que verificar nuestra cuenta con la página de ellos creo que ya lo hice uh, también ya hice lo del censo tienen que venirse aquí a verificar su cuenta con ellos y creo que nos hace poner una propiedad a un precio muy alto si mal no me equivoco uh, es los fondos se depositan en la cuenta del spark exchange ok Vamos a ver, vamos a ver primero nuestro balance. Le damos a la campanita. Digo, a la tarjeta. Ah, miren, me acaba de llegar un mensaje que rápido, ¿eh? Tengo mil 175.743 UPEX. Muy bien, muy bien. No es mucho, pero renté mis mis Sparks cuando estaba el precio del, del Spark muy alto, como a 40, 45 UPEX por hora, por Spark. Ahora vamos a retirarlos. Nos venimos acá vamos a darle a la campanita familia ¡Ting, y aquí dice el mozic check me va a mandar un mensaje para que me dé mis este upex voy a retirar un total de 175.743 upex recuerden que muchos de ustedes no aún no están como se dice no han confirmado su identificación con los de aplan entonces entonces tal vez no puedan uh, muera. Así, oh, mandar o recibir UPEX. Por ejemplo, yo quiero mandarle UPEX a un jugador, solamente le aprieto aquí. Si un jugador escoge mi tarjeta, mi una de sus propiedades para decir que me mande UPEX, entonces esa es la primera opción que creo que Mousy va a hacer Ya estoy, ya me identificaron con Appland. Puedo vender en dólares. También hice lo de los UPEX. Por eso, creo que no voy a tener que usar un Burner, creo. Pero si tengo que usar un Burner, recuerden que hice un video explicándoles cómo, de qué se trata un Burner, una propiedad que si se puede decir se quema se le da al otro jugador para hacer esta transferencia de upex no es como los swaps en los swaps nos regresamos las propiedades en un pero en sí un burner nosotros perdemos la propiedad por eso nos piden que demos la propiedad más barata que tengamos ok pero vamos a leer bien ok perfecto voy a, a enseñarles este ejemplo por si no pueden hacer esto aún por si no pueden recibir transferencias familia lo que dice aquí es que tenemos si vamos a usar un burner tenemos que ofertarle la cantidad y esto este, este, este número esta cantidad es igual a la propiedad el precio med de la propiedad por la cual se acuñó más el balance del banco lo que tengo aquí mi balance dividido por .01, porque creo que esos son los intereses que se, o los intereses no la comisión que se le tiene que pagar a los de Hablan si nos regresamos al juego y digamos que tenga yo que hacer esto Miría yo a a Nashville aquí tengo unas en el ¿dónde está el primer barrio que quisimos hacer? aquí no bueno, el segundo barrio que quisimos hacer tengo esta de acá me costó $2,304 Ah, me, acaba de llevar, me acaba de llegar un mensaje de Jack y ya me los depositó. vamos a ver si ya está acá me llegó al celular mensaje recuerden esta cantidad 150 mil ok porque si no pueden recibir transferencia de upex tienen que hacer lo siguiente nos dice que pongamos el precio mint de esta propiedad, yo compré esta propiedad. Fui el primero. Quiero buscar la más barata, 2304. Ok. Nos regresamos al Discord. Más mi balance: 2304 más 175, 743.10. Eso me da un total de 178,047.1 UPEX. Ahora lo vamos a dividir por 1.05 entre 1.05, 169,568. Habíamos dicho que la cantidad aquí que nos dio fue de mil. 0.5.3. Ok, pero creo que todavía tenemos que pagar el 5%. Que me está dando 10.000 más. Si pongo menos el 5%, menos el 5%, 161.090. Tal vez yo si estoy haciendo mal las cuentas o no le estoy entendiendo bien a esto. Pero sí, porque aún así todavía tenemos que hacer pagar la comisión a los de Aplan. Porque recuerden, cuando rentamos nuestros Sparks, nos dice que al momento de retirar nuestros UPEX nos van a quitar el 5%. Si aquí dice el 1.05 es por el impuesto, la comisión que le tenemos que pagar a Aplan. Después dice el cálculo de lo que vas a recibir, toma el monto de arriba. Y multiplícalo por .95. your Oh, que okay, es que eso es. Hago el burner. Si no hago el burner, vamos a ver así. Vamos a hacer esta, esta otra cosa, familia. Ya me pasé. No quería que este video sea cortito. Pero quiero aprender con ustedes. Mi balance de 175.743.10. Dividido por punto .05. Entre. 0.05 me da mil 167.374.381. Después lo vamos a multiplicar por 95 Por 0.95. Ah, sí, miren. Ok, ok. Por eso no me salían las cuentas. Porque es diferente cuando usan un burner. Ah, ¿Dónde está? Aquí, aquí, familia. Nos regresamos al juego mil.05 sí. Eso es. Son dos diferentes tipos de transacciones. Por si quieren comprobar eso, familia. Esto, voy a hacer esto. Si, me, si puedo recibir UPEX. El balance que tengo en el banco lo voy a dividir por .01 y después lo voy a multiplicar por 0.95. Si no podemos recibir transferencia de upex tenemos que hacer esto ok eso es lo que vamos a hacer el precio del valor de la propiedad el precio ment más el balance lo dividimos por punto 05 y después lo multiplicamos por esto Ah, es que son dos diferentes por eso no me salía la primera vez también Habíamos dicho que el precio de la propiedad era de 2.304 más 175 743.1 178 047. Ahora lo dividimos por 1.05. Y después lo multiplicamos por 0.95 por 0.95. Me sale aún así a mil es un poquito diferente, por 2000 UPEX más, pero pierdo una propiedad, no quiero perder propiedades, sino para mí las propiedades valen más, pero en fin, ya me pasé, quería que fueran solamente 5 minutos, pero teníamos que explicar bien esto, familia, para que no piensen que les están robando, ¿ok? Ya retiré mis UPEX y si me voy al juego, les si hubiese yo dicho que estuvieran pendientes de mi balance, pero pueden regresar al principio del video, y vean que tenía yo menos de 200, tenía como 200 y algo UPEX. Ya casi tengo 400 mil. Ya, si, con, si agarro mis UPEX aquí, voy a tener 400 mil UPEX para la apertura. Nada mal, nada mal. Así es que un video casi corto, familia. Espero que les está ayudando. Bueno, familia, que tengan un bonito día. Nos vemos despuesito en el metaverso.